Mm. Hola, hola, hola, hola, qué tal. Mm. <risa> <risa> hola, hola, hola, hola, qué tal. <risa> mm. <risa> Hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias por el like. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Quisiera leerlos en el chat. ¿Cómo están, niños? Padres de familia, gente que ha venido a vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Wow. Eh, muy, mm, para los que han, ya, están, ya han venido, muy buenos días. Qué bueno saber que están bien. Buenos días. Eh, mm, primero decirles bienvenidos a la transmisión del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Eh, mi nombre es José Martínez. No sé si se puede ver mi nombre en la esquina inferior izquierda. Eh, eh, hoy día vamos a hablar un poco acerca de los mamíferos que hay en Lima, en Lima Metropolitana. Y quisiera... Eh, de también mencionarles que eh, vamos, en, vamos a esperar un poco para que pueda seguir viniendo gente. Muchas gracias a todos los que han venido hoy por su puntualidad. Muchas gracias. Eh, niños, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué han estado haciendo? Seguro es bastante temprano. ¿Qué tal? ¡Guau! Wow, un montón de gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ahora estamos confirmando que sí se ve este, buenos días Jenny buenos días Nick saludos para diez saludos saludos mm, dar, mm, este vamos a explicarle un poco cómo va a ser el programa eh, vamos a esperar eh, hasta las 11 y 10 mientras van conectándose y eh, vamos a tener una charla de al menos unos 15 minutos luego vamos a tener un espacio entre 5 a 10 minutos eh, para responder preguntas que ustedes puedan tener y este, eh, luego de eso vamos a tener un espacio de 5 minutos para que puedan descansar mientras voy preparando lo que voy a usar en el taller y luego de eso vamos a eh, tener el taller que es el modelado en plastilina. Eh, quisiera saber si tienen una consulta hasta aquí, si qué es lo que piensan. <risa> I'm <laughs> <laughs> Eh, Renzo Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Dalia, ¿qué tal? También buenos días, bienvenidos, bienvenidos. A los que ya se han estado uniendo ahorita, buenos días y cómo están, cómo están. <tose> <tose> <tose> Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis, Ya falta poquito para poder empezar. Espero que eh, hayan podido conseguir sus materiales. No se escucha, me, me dice acá Elvira. Um, ¿Me podrían confirmar este si pueden escucharme? ¿Podrían utilizar responder aquí en el chat si es que se escucha, por favor? A ver, vamos a ver... Si sí se escucha, me dicen. Tal vez pueda ser un problema en la conexión. Acá Laura me dice que sí se escucha. Eh, si sí Yasmin Garuca también me dice que se escucha. puede que sea un problema con la conexión, el día. O Muchas gracias por confirmarme. Muchas gracias. Eh, eh, mmm, algo es, um, bueno, eh, yo estoy presentando el tema de hoy debido a que yo soy parte del departamento de mamíferos eh, eh, formalmente se llama eh, departamento de mastozoología eh, y hoy día vamos a ver un poco acerca, como les mencioné, el tema de los mamíferos aquí en la ciudad de Lima Debido a, como parte del evento que está organizando la municipalidad, que es el BioBlitz. Acá Elvira me vuelve a, me, me menciona que ya, ya se puede escuchar, qué bueno, qué bueno. que tengo Quisiera que ustedes me apoyen diciéndome si se ve la presentación. ¿Se puede ver la presentación en la pantalla? Debería haber una ilustración con varios tonos de verde y también hay una parte de está en azul. ¿Pueden observarla? ¿Sí? sí se ve, me dice acá Laura. ¿Está bien? Genial, genial. Entonces, ahora que ya, ya son las 11 y 10 y para no poder no atrasarnos, eh, empecemos. Eh, bienvenidos a niños, padres de familia, espectadores en general. Hoy día, como parte del BioBlitz, y en representación del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, vamos a tener el taller infantil llamado Mamíferos en Lima. Eh, mi nombre es José Martínez y, bueno, empecemos. Eh, como ustedes han podido ver, primero eh, quisiera mencionar eh, tenemos muchas clases de mamífero, eh, animalitos, mamíferos en. En la ciudad de Lima, aparte de los perros, los gatos, los conejos, las mascotitas que, podemos, que podríamos tener en, en nuestras casas. Hay animales silvestres que habitan con nosotros, a pesar de que en muchos casos no los podamos ver. Uno de ellos es, por ejemplo, la ardilla de nuca blanca. Como podemos observar, puede que gente que viva en zonas con parques muy grandes o que tenga varios parques... Eh, contiguos, eh, pueden haberlas observado o corriendo por la vereda o tepando y hay, es muy fácil reconocerlas, eh, primero por el pelaje que tienen, es bastante pomposo, su colita parece un plumero, es de color gris, la parte posterior, la parte de atrás de, de su cuerpito, las piernitas y la zona baja de la, del lomo es de un color rojizo, marrón claro y como indica su nombre hay algo muy distintivo en él que es la mancha en la zona posterior, del, en la zona de atrás del cuello que es una mancha blanca, esta puede variar en tamaño pero siempre va a tener la misma coloración oh, esta especie, este animalito usualmente es de la zona del norte del Perú, pero por algunas razones ha terminado pudiendo este, adaptarse al, al ambiente de Lima. Y algo muy característico también en, en estas ardillas es sus, sus patitas, que parecen como si pusieran unos guantes de color negro aquí quisiera compartirles un video, a ver, es un video corto, un momento por favor ajá eh, está aquí a ver uh. eh, a ver permítame un momento por favor eh. ajá a ver vamos a compartir pues, Uh -huh. Pueden observarlo y escuchar el, el video Se visualiza Aquí Betsy habla y a Benjamín Muy buenos días Benjamín, bienvenido, bienvenido entonces, quisiera ver, saber si puede verse la pantalla del video. Debe decir, fauna Perú. Sí se ve. Muchas gracias, Fred. Entonces vamos a ver un... Es un video de menos de un minuto. La ardilla de nuca blanca es la única especie de ardilla peruana que no habita en la selva sino que es natural de los bosques secos del norte del Perú. Sin embargo, ha podido adaptarse a la vida en zonas urbanas, estando presente en la ciudad de Piura y como especie introducida también en la ciudad de Lima. Como pueden ver, hay una, palabra, un, una frase que utiliza que es este, de especie introducida. Entonces, ¿qué significa que sea una especie introducida que no pertenece de manera natural a, a esta zona? No pertenece de manera natural a Lima, pero que ha logrado adaptarse, ha podido, ha podido ajustarse a, la, a este ambiente. Ahora bien, ¿en dónde usualmente se le encuentran estos animalitos? ¿En, en parques grandes, con muchos árboles, Tal vez si ha habido gente que ha visitado el museo antes de que, de, de que todo cierre, de que pueda de que cierre, eh, ha podido verla corriendo por las veredas o trepando en los árboles. Quisiera saber si alguien ha logrado verla antes, um, cerca de sus casas o cuando ha visitado el museo. ¿Alguien ha podido verla? Creo que nadie ha podido verla. No. Oh, pucha. Eh, Espero que <risa> aquí Jesse dice que sí, sí la ha visto muy chévere, genial. Eh, es, es bastante curioso verla corriendo. Eh, dice, sí la hemos visto aquí. Martín menciona, lo hemos visto varias veces en el parque. Genial. Acá como menciona Betsy, puede estar en San Isidro. Este usualmente lo que se caracteriza por esas zonas cercanas de San Isidro es que hay bastantes parques y son grandes y son bastante seguidos entonces acá Adi también menciona que si la ha visto, genial, genial entonces han podido ver que es bastante curioso verla correr o trepar o Abdiel dice que no bueno espero que puedan tener la oportunidad de verla cuando en alguna oportunidad en algún momento pueden ir a, a estos parques por ejemplo acá menciona como que el parque del olivar eh, es muy bonito bastante amplio si pueden tener la oportunidad de ir a visitarlo sería genial y tener la suerte claro de ver a la ardillita. a ver continuamos entonces eh, una de una de, los, de otra, las otras especies que tenemos aquí en Lima y que pertenece a un grupo que mucha gente le tiene miedo que este, no quiere que se le acerque es el murciélago lengüetón eh, qué caracteriza a este animalito como pueden ver el color que tiene es un color café marrón claro sobre como pueden ver hay algo muy característico en sus pelos y pueden ver al menos aquí de cerca que sus pelitos en las puntas son de un marrón más claro, un marrón más oscuro, disculpen, y la parte de la base es mucho más, es mucho más clarita. ¿Y por qué le llama lenguetón?, eh, Vamos a ver un video en un momento. ¿Y qué hay de particular en esta especie? ¿Qué acompaña usualmente a esta especie en las fotos que vemos? ¿Alguien tiene algún, alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es qué es algo que se repite en estas fotos que estamos viendo? ¿Alguien tiene...? las flores, muy bien Michael, muy bien, muy bien, sí les gustan mucho las flores, muy bien a pie, entonces, es algo muy característico de ellos, eh, usualmente estos estos murciélaguitos lo que sucede es que eh, se alimentan del néctar de las flores, y, y siempre se ven, siempre, van a, siempre que se les fotografía están en, este, en estas posiciones, Cerca las flores, o acá, por ejemplo, están enganchados a las flores, de, así como dice Araceli, les gustan mucho. Y la pregunta es: eh, por ejemplo, en este caso, eh, dice, eh, como se alimentan del néctar, ahora la pregunta es: ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo hacen para poder alimentarse, para poder llegar a poder tomar, beber el néctar? Vamos a ver un video aquí, permítanme un momento. Ajá. Este. Y quisiera ver si quisiera saber si este aquí eh, se puede ver. Se puede ver un video eh, que está en blanco y negro. Sí, así como Isabel, Betsy, Cyril llega al néctar con la ayuda de su lengua. Ahora la pregunta es, ¿cómo es su lengua? Uno di, o Algunos dirán, pero su lengua no debe ser muy larga, ¿no? Sí, está pausado, no se preocupen. Entonces, vamos a ver cómo es su lengua en verdad. Que es bastante larga como pueden ver, y acá, acá lo que sucede está en cámara lenta, pero eh, más que pegajosa es la rapidez y la forma en cómo Tom hace la lengua. En este caso, como si es que se puede ver, hacen como si fuese una cuchara, entonces logran tomar un poco del néctar y rápidamente lo introducen en la boca. Sí, es extremadamente larga en comparación a su cuerpo puede incluso llegar a tener más de largo de su cabeza entonces es sorprendente y gracias a este tipo de métodos como la, en este caso de la, en cámara lenta se puede apreciar como es entonces es bastante larga como dice Jesse, Edith también es, en, es y hay esto simila, por ejemplo, a qué otros animales que no son mamíferos puede similar esto. A la gente les gusta mucho, a diferencia de los murciélagos. ¿A qué creen que pueda asemejarse? Hay otros animalitos más pequeños, que tienen más patitas, que también hacen lo mismo. Bueno, la rana es uno, es uno tiene la lengua bastante larga. Es bastante sorprendente, en ¿verdad? El camaleón, claro. Pero con respecto a las flores, que se alimentan de flores, ¿qué otros animalitos más pequeños y con más patitas con los que tengan algo similar? Bueno, la iguana, bueno, claro, es para atrapar insectos. Pero en el caso de... A, a, eh, alimentarse de las flores, las mariposas, muy bien, muy bien Laura, muy bien, entonces la mariposa tiene un tipo de, tiene un, un aparato similar a eso, solo que en el de la mariposa es visible, en este caso, en el caso de las abejas, yo diría que no, pero eh, porque en el caso de las abejas es el en la parte de, de, de lo que sería la lengua es mucho más corto. En el caso del picaflor, el picaflor también es, es, tiene una lengua bastante larga, bastante larga y es baja y es heladita. Muy bien, Betsy, muy, muy bien, Elvira. Entonces, continuemos. A ver, a ver, un momento regresemos a la presentación ahí está eh, y cuál es la otra especie que tenemos aquí en Lima es un roedor eh, de seguro ustedes han visto a los que venden en los mercados que tienen colores más, colores más vistosos que son blanquitos o que tienen color este, marrón con blanco o que son... O que son oscurito, oscuritos, entonces, preste es su primo que vive en la naturaleza, que es el cuy silvestre, aquí, discúlpenme, hay un error, este, ahora sí, este, cuy silvestre, y ¿dónde creen que pueda vivir este cuy? Aquí hay una pista, por ejemplo, hace un tiempo, hace un año, si mal no recuerdo, hubo una noticia de que encontraron un cuy albino. ¿Alguien sabe en dónde lo encontraron? Claro, claro en el campo, pero específicamente en qué parte de Lima lo han encontrado. Vamos, voy a darles una pista. claro, en los humedales eh, en los pantanos de Villa muy bien Martín muy bien Martín entonces eh, a este animalito, a este Cuy se lo encuentra en los humedales y no solamente puede encontrarse se le ha encontrado en pantanos de Villa pero es posible que también pueda encontrarse en otros humedales como los humedales de Ventanilla los humedales de Santa Rosa y cómo se le reconoce primero el tamaño es observable a diferencia de sus primos más pequeñitos como pueden ser los ratones el tipo de, el pelaje que tiene el pelaje es entre un marrón oscuro mostaza como se puede ver y bueno hay situaciones en los cuales pueden darse con que hay un cuy albino entonces Ahora, como hemos podido ver, eh, los ambientes en los cuales habitan, están bastante, o el que puedan habitar en Lima, está bastante, es importante que tengan áreas verdes, ya sea parques, con bastantes árboles, vegetación, extensos, que estén seguidos, y también los humedales, por ejemplo, como ustedes mencionaron, aquí está una foto de los, de los pantanos de Villa. Pero, ¿qué es lo que sucede en Lima? ¿Qué es lo que pasa ahora con todas estas áreas verdes, ya sea parques o los humedales? Aquí hay una foto que retrata muy bien lo que sucede. Como pueden ver, acá está la plaza del centro de Lima y ¿qué es lo que rodea esta plaza que está llena de verde. qué carácter claro pero Lima crece muy rápido crece y a veces esto significa tener que dejar de lado a los, dejar de lado las áreas verdes ya sean naturales o hechas por por las mismas ciudad y y desplazar a estos animalitos entonces lo que es importante para poder, para la disminución de áreas verdes, como dice Martín, por muchas razones que eso sucede, eh, llega a pasar este tipo de cosas. Y estos animalitos, la pregunta es, ahora que ya no ti, en este caso, por ejemplo, que las áreas verdes empiezan a ser menos, más pocas, más poquitas, eh, ¿qué va a pasar con estos animalitos? a dónde van a ir, en dónde van a poder estar, y es bastante preocupante, no solamente esto que es el crecimiento de la parte urbana, sino también la contaminación que puede haber en, en esta zona. Por ejemplo, esta es una foto tomada de, en el, cerca, en alrededor de los pantanos de Villa, y como pueden ver, eh, se... Se tira desmonte, basura, mucha gente deja cosas que ya no les sirve aquí y esto deteriora el ambiente en los cuales estos animalitos viven. Y hay que tener en cuenta que tanto en los parques como en los humedales no, no, no, no solamente viven estos, los mamíferos, también viven aves, también viven insectos, por ahí hay personas que han mencionado iguanas, bueno, no hay iguanas acá en Lima, pero existen lagartijas que también utilizan estos espacios para poder vivir y es importante poder, poder, poder saber el impacto o las consecuencias que tiene lo que hacemos para estos animalitos. Recuerda que, recuerden, niños, que todo, cuando mu muchos vivimos juntos en un mismo espacio, eh, algunas cosas que podemos hacer eh, pueden traer consecuencias o efectos en otras, en en ya sea en animales o en otras personas, por lo cual es importante sab saber las consecuencias de lo que hacemos. ¿Sí? Ah, me había olvidado. Eh, también tengo un video de los de los cuyes, de ver. Pero, a ver, permítame un momento. Uh -huh. Es bastante lamentable que eh, también Martín es muy es muy triste que suceda este tipo de cosas. Entonces eh, quisiera saber si es que se ve, si se ve una imagen acá. Que tiene en la parte de abajo 66. Es un video de unos 10 segundos, diría yo. Sí se ve. Muchas gracias, Mónica. Entonces, gracias, Martín. Entonces, Eh, se encuentra en estas zonas donde hay hierbas, hierbas bastante altas, entonces es importante poder cuidar estos ambientes. Ahora ustedes se dirán, ya hemos visto a estos animalitos, son bastante bonitos, pero también hay animalitos que, que no son muy agradables, pero que es necesario hablar también de ellos, y vamos a ver por qué. Uh -huh, uh -huh. A ver Continuemos A ver Entonces ¿Cuáles son estos animalitos? Eh, los, el murciélago vampiro El ratón casero Y la rata Muchos de ustedes de seguro Se, se estarán asustando Por verlos aquí en foto Pero es con bueno, el propósito de poder hablar de él eh, ¿Cuál es? Y ustedes dirán Hay algo diferente también en esta diapositiva Como se si han podido ver En las otras hemos tenido un fondo blanco Pero en este tenemos un fondo rojo A fin de poder eh, Resaltar la importancia de esto porque qué? En el caso del murciélago vampiro No fue no, Los casos de mordeduras A personas son muy pocos, son muy pocos los registrados, pero también pueden atacar a los animalitos, a las mascotas, o gente que pueda tener animalitos más grandes como vaquitas, caballos, ovejas, también pueden atacarlos a ellos y les pueden transmitir la rabia. Eh, ¿cómo, se le puede, ¿Cómo se identifica a este tipo de murciélago? Eh, si ¿sí pueden ver su naricita, aquí, muy bien. Eh, su nariz hizo, tiene forma de chanch, la nariz en chanchito. Entonces, claro, eh, en este momento uno ve un murciélago volando y lo único que hace es correr, ¿no? Pero si alguno tiene la oportunidad de verlos de cerca y quiere saber eh, en qué, qué, qué murciélago es, aquí una foto que les puede ayudar. Y en el caso de los ratones y las ratas, también sucede lo mismo. Eh, estos animales. Eh, pueden a ver, son atraídos por la comida ¿no? y claro uno dirá pero yo no dejo mi comida hacia el aire no es cierto pero a, a veces la comida de nuestras mascotas de nuestros perros de nuestros gatos queda al descubierto y es importante que y eh, ellos se acercan a comer y pueden transmitir enfermedades por lo cual es importante vacunar a nuestras mascotas y eh, mantener los, los platos don, o los envases donde comen nuestros animalitos eh, fue, eh, en unos ambientes cerrados, si podríamos decir, para que, que sea menos posible que se acerquen estos animales. Y ahora bien, ¿cuál es el propósito, no solamente de este taller, sino de eh, toda esta semana del BioBlitz y esta iniciativa de la municipalidad el eh, poder integrar tanto a los niños como a la ciudadanía en general a, a participar de manera activa con, en la investigación eh, recuerden que eh, ustedes están en todas partes y es, pueden ayudarnos a nosotros por ejemplo, hablando desde la parte de la gente del museo, los investigadores del museo a poder saber un poco más acerca de estos animalitos que viven con nosotros y espero que esto pueda ayudar a fomentar de esta actitud y sobre todo en los niños que es bastante bonito ver cómo se interesan por estos, estos temas y el entusiasmo que le ponen, entonces eh, eso habría sido la primera parte del taller. Eh, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las dudas que puedan tener. Eh, tenemos un espacio, no se preocupen, tenemos un espacio para poder responder preguntas. Voy a estar mirando el chat para ver qué, preguntas, qué dudas pueden tener. Muchas gracias Martín, gracias, qué bueno que te ha gustado, muchas gracias. Eh, ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, eh, algo que quisieran saber? Eh, Grace no tiene preguntas, ¿está bien? Ánimes, no se preocupen. Muchas gracias Grace, muchas gracias por tu comentarios, muchas gracias. No, no. Eh, Está bien, Araceli. Eh, qué bueno que haya quedado todo muy claro. Abdiel acá me, me menciona que le gustó mucho y eh, que tiene siete años y que le gusta mucho los animales. Me alegra leer eso, Abdiel. Muchas gracias. Eh, espero que esto te anime a poder ver. Mucha, uh, saber mucho más de los animalitos que tenemos en Lima eh, ya sea si te gustan las aves si te gustan los insectos mm, acá Jessy nos pregunta este, disculpa no entendí bien, ¿cuántos tipos de cuyes hay en Lima? Eh, hay dos hay do, dos cuyes dos, do, dos tipos de cuyes, el cuy doméstico que es el que usualmente eh, están criados o que se ven en los que se ven en, lo, en los mercados, por ejemplo, y lo que tenemos aquí que es el, el cuy silvestre. Eh, esos son los dos cuyes que tenemos aquí en la ciudad de Lima. Acá, es, eh, a ver, menciona, eh, que aquí Elvira nos menciona todo muy claro, eh, acá Matthew este, nos saluda Y nos hace mucho gusto Mucho gusto Matthew, bienvenido Gracias por asistir a, a, Y vernos eh, Ah, acá Michael nos pregunta ¿Para qué nos pide las plastilinas? Tenemos, después de esto tenemos un taller De plastilina Y vamos a poder as, eh, No sé si por los colores Alguien adivine qué es lo que vamos a hacer eh, Acá Martín nos pregunta si hay alguna ley para ayudar a la vida silvestre en Lima. Hay iniciativas, por ejemplo, la que tenemos, que es el BioBlitz. El BioBlitz lo que nos va a permitir es saber qué animales tenemos y en qué partes de Lima está. Entonces, es, esa es la primera parte de la iniciativa, que es saber qué es lo que tenemos y dónde. Y en función de, y con eso podemos este, saber qué hacer para poder protegerlos. Aquí Eli nos dice muchas gracias, gracias a ti por venir, eh, a Beatriz muchas gracias por tus comentarios, Ahora eh, Araceli nos pregunta ¿qué haremos con la próxima? Es una sorpresa, <ríe> eh, hay que tener más lugares seguros para los animales, claro Michael, mm, acá Karina nos menciona un dinosaurio, mm. Pero los dinosaurios no ten, no eran mamíferos, no tenían pelo. Así que um, vamos a ver qué vamos a, qué es lo que haremos con la plastilina. Eh, eh, mm, le, este, quisiera... Este, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mm. <ríe> Michael, ¿es ¿algún animal? Sí, un animal. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Mm, Yesi, sí, sí. Vamos a hacer un animalito con plastilina. Eh, Michael, te voy a dar una pista: es puede volar. Eh, Podemos hacer un cuy. Mm, eh, bueno, hoy día no íbamos a hacer un cuy, pero Marianela acá habla que este, vive en Ventanilla. Eh, y es donde están los humedales. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlos, eh, son ambientes muy bonitos y acá Laura adivinó, ¿no? Laura adivinó, ¿no? entonces este, si tienes la oportunidad de visitarlos, Marianela, eh, mm, hazlo, eh, ten en cuenta que eh, toda la costa, toda la costa del Perú, eh, es lo característico es que lo característico es que sea desértica, entonces el tener humedales, por, como por ejemplo Jesse menciona, los humedales de Villa María, que son en, en Chimbote, eh, son importantes porque tienen dos, con, tienen dos cosas, eh, agua, mucha agua, y tienen vegetación, son cosas muy importantes para poder... Eh, permitir que los animalitos puedan vivir ahí, entonces como veo que eh, na nadie más tiene preguntas lo que vamos a hacer es esto yo voy a preparar el espacio para hacer el taller y lo que yo el, vamos a tener cinco minutos de receso y después de ello este, vamos a hacer el taller de la plastilina, está bien ¿Qué otros animales acá antes de, de, de, de pasar al receso de cinco minutos eh, marianela nos pregunta qué otros animales viven en los humedales por ejemplo en, en el caso de los humedales los pantanos de villa eh, tenemos eh, a ver por ejemplo rayadores gaviotas garzas eh, cormoranes también tenemos los loros también, que usualmente se les ve que están en las palmeras que hay, eh, también tenemos este, lagartijas, tenemos muchos insectos, bastantes insectos, hay avispas, hay polillas, mariposas, pequeñitas, eh, hay abejas, entonces miren toda la cantidad de animalitos que tenemos en un espacio como este, por lo cual, es importante cuidar pelícanos también. Por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de ir a una playa que está cerca, en San Callao, y pude ver a un pelícano ahí, ahí paradito. Entonces, es importante cuidar estos ambientes. Eh, vamos a tener cinco minutos de receso, mientras voy preparando todo, y este, eh, vayan teniendo sus materiales a las manos, ¿está bien? esto eh, mm. acá bien nos pregunta mamíferos que más peligroso eh, bueno yo diría que lo peligroso en, ser, en realidad de los que les he mostrado en la diapositiva roja es que es las enfermedades que pueden que, que, no, que podrían dar entonces eh, lo importante es este, mantener los ambientes limpios eh, vacunar a nuestras mascotas eh, mantener los lugares donde ellos comen limpios pero es, es un poco a veces complicado, ¿no? uno dice este, tengo que cambiar el, el, el agua, tengo que cambiar la comida todos los días, pero es así es, es importante eh, cuidarlos así como nosotros ellos pueden enfermar y es necesario poder eh, recuerden que el cuidar de, de alguien o de un animalito o de una persona es una manera de mostrar lo cómo, cuánto los queremos entonces es sin, eh, yo diría que es eso en realidad eh, la necesidad de por nuestra salud y por la salud de nuestros animalitos el, el peligro que, que estos animales pueden, pueden tener entonces mm, un momento voy a este mm, apagar la cámara para poder ajustarla y este y preparar el ambiente para, para la para el taller uh -huh, uh -huh. Uh -huh un momento a ver, los dejo los dejo a ver con que los puedo dejar por mientras eh, un momento por favor mientras este uh, mientras ajusto la cámara y sí, este A ver, de se puede, se ve, se ve el espacio. A ver, a ver, a ver. Tenemos cinco minutos. Ajá. Sí, sí se ve. Muchas gracias, Araceli. Entonces, a ver, veamos. Eh, ¿Qué colores les habíamos pedido? Eh, color rojo, color negro, color rosado, color blanco. Entonces veamos. Eh, sí, se les pidió también, creo, alambre y tijera. Este, eso es. Si, si pueden tenerlo a la mano, si pueden, si, lo, si lo pudieran conseguir, genial. No no es completamente necesario para el taller de hoy pero este, de todas maneras al final les voy a explicar para qué iba a servir este alambre uh, un momento por favor ah, un Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestras plastilinas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A ver, un momento voy a traer un, un, un modelo que hice. entonces este es un este es un modelo que hice mmm, bueno es de un solo color pero eh, aquí es lo ya se puede ver todo lo que necesitamos hacer eh, murciélago y los colores que vamos a utilizar entonces empecemos eh, todos están listos con sus materiales Ah, también eh, Grace menciona, podrían ser mondadientes, claro, claro, eh, eh, lo, el alambre o los mondadientes lo que se necesita es para poder ponerle en estas zonas de la, del, del, entre la cabeza y el cuerpito, entre las patitas y el cuerpo, para poder enganchar todos los, todas las piecitas en las en la, eh, al cuerpo, a la parte del, del cuerpo. Entonces, ese, ese era el propósito del alambre o, del, o de los mordientes que, que mencionas. Entonces, sí. entonces vamos a empezar a hacer el murciélago. ¿Está bien? Entonces, primero lo que vamos a hacer es vamos a tomar un poco de plastilina negra y la vamos a moldear. ¿Está bien? A ver, ahí creo. lo vamos a moldear lo que necesitamos es que quede más o menos larguito para que quede también para que puedan conectarse las alas para que puedan conectarse la cabeza entonces empecemos con eso cuáles son los colores que necesitamos mencionan acá blanco rojo este rosado y negro, Ahí está, negro. entonces eh, pero o sea, es opcional si deseas hacerlo con otros colores, si quieres hacer un murciélago mutante o radioactivo, puedes hacerlo verde, morado, no, importa, no, hay, no hay problema si no tienes los colores que, te, que no hay problema si no tienes los colores exactos, está bien, lo importante es que puedas hacer el murciélago, Entonces, eh, primero lo que vamos a hacer es moldear el cuerpito, y como les dije, tiene que quedar un poco largo, un poquito largo. Y esta parte donde va a ir la cabeza, vamos a aplanarla un poquito para poder este, hacer, para que esa, podamos ponerla ahí. ¿Está bien? Este, ¿Ya tienen listo su cuerpito del murciélago o esperamos un poco? Yo acá tengo el mío. Sí, Ya está, menciona. A Grace, te esperamos un ratito. A ver, les damos un minutito más para que puedan hacer el cuerpo. Ya está, dice Grace. Listo, dice Michael. Está bien. Entonces, ya, como pueden ver, ya tenemos el cuerpito. Ahora lo que vamos a hacer es la... Vamos a hacer el murciélago por partes, ¿ya? Ya tenemos, vamos a dejarlo por un costado del cuerpito. Y ahora lo que vamos a hacer son las alas, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer las alas? Del color que tengan, o del color rosado, si es que tienen el color rosado, lo que vamos a tratar de hacer es como un triángulo, ¿ya? Como un triángulo. ¿Para qué hacer un triángulo? Eh, como cuando los murciélagos abren sus alas, este esa parte que une a los deditos vamos a hacerla de ese color, color rosado entonces lo que les pido es que hagan, primero vamos a hacer un triángulo, o algo similar a un triángulo ¿está bien? no tiene que quedarles perfecto, no hay problema no es, no es eso el, la, lo necesario en el taller les pido, si pueden haganlo un poquito gruesito para que no se rompa entonces, y esta partecita que va a ir conectada al, al cuerpo, pueden hacerla un poquito recta, para que puedan este, para que puedan, puedan conectarlo, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo aquí yo ya tengo el mío, y ¿qué es lo que caracteriza a el este, a al ala del murciélago? A ver, vamos a tomar esta ala un ratito, esto es lo que se dice? estos bordes ¿no? que parecen como si se hubieran mordido ¿cómo hago eso? se preguntará por ejemplo pueden utilizar su uña y entonces hacen esto así y así entonces como, les, como pueden ver les queda más o menos así y ya lo arreglan un poquito para que no se note que le han puesto la uña está bien y pues como pueden haber como pueden haber este dado saberse dado cuenta eh, necesitamos hacer dos no uno para el lado derecho y otro para el lado para el lado izquierdo vale. <risas> disculpen la cámara está está reflejada entonces uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo entonces ya tenemos nuestra primera alita necesitamos hacer una más uh -huh. no, te pro, no te preocupes no te preocupes no te preocupes aquí estamos eh, vamos a ir parte por parte para que nadie pueda, nadie se pierda está bien <risa> No, no, no. Yo no puedo, dice... Eh, si sí puedes, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Si sí puedes, no te preocupes. O si, o si sientes que no puedes en este momento, puedes intentarlo más tarde, con más paciencia, no te preocupes. No te preocupes. Y no necesitas... Eh, tal vez esa es la primera vez que estás haciendo algo con plastilina o después de mucho tiempo estás haciendo algo con plastilina no te preocupes no necesita quedar perfecto necesita verse necesitas sentirte bien que ha quedado genial o que le has puesto el esfuerzo no te preocupes entonces aquí yo ya tengo mi segundo mi segunda alita no ha quedado perfecta, pero, eh, entonces, ya tenemos, entonces, ya tenemos dos, ven, dos alitas, este, como hago las alas, dice grace este, empiezas a, con el, con la, la, la piscina rosada, o la, el color que tú quieras, Tienes la bolita, ¿cierto? Entonces lo que vas a hacer es Vas a empezar a aplastarla, aplastarla Tratando de darle la forma de un triángulo Tratando de darle la forma de un triángulo Recuerda esta zona Del triángulo Y esta en punta, lo más en punta que puedas hacerlo de, de, Para poder simular el ala No me sale dice. Ya Eh a ver, vamos a, vamos a hacerlo más despacio, más despacio esa parte entonces, tenemos la bolita, todos tienen su bolita de plastilina rosada entonces vamos a tratar de hacer un triángulo un triángulo, un triángulo un triángulo, bien, un triángulo o algo cercano a un triángulo, que tengo un, una punta aquí entonces aquí está y esta parte la hacemos recta para poder conectarla al, al cuerpo ¿está bien? Ajá. y como les dije eh, ¿alguien le salió? no hay problema si no tienes plastilina rosada Edith. puedes hacerla del color que tú quieras no hay problema, no pasa nada entonces eh, ¿alguien le tiene alguna duda acerca de esto? de la parte del ala, podemos repetirlo no hay problema eh, Michael, ya tienen listas eh, su ala creo alguien más tiene listas sus alas uh -huh. a ver los leo Ya lo hice, dice Grey. Genial, genial, genial. Eh, ¿Todos tienen listas sus alas? Sí, ya tenemos nuestras alas hechas, dice Jesse. Está bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a... Eh, ¿Ustedes recuerdan cómo, cómo eran las alas de los murciélagos? Sí, eh, tenían esta parte rosada, pero tenían como unas, unas cosas larguitas entre esas partes rosadas. ¿Qué son, esas, ¿Qué son esas cosas? Los dedos Entonces Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer Los deditos y la parte Del brazo de los murciélagos Entonces, ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya tenemos nuestras Alitas, lo que vamos a hacer Es vamos a tomar de nuevo nuestra Plastilina negra O la plastilina que ustedes Hayan, el color que ustedes hayan querido Para el cuerpo Y vamos a hacer este Vamos a hacer unas varitas delgaditas para poder ponerle, ¿está bien? no tiene, o sea, no hay problema si es que hacen una varilla muy larga porque de todas maneras todo se va a aprovechar, ¿está bien? entonces, ¿cómo vamos Ya tener? ¿ya tiene su varilla? ¿delgadita? ¿y su ala? A ver, los leo. No se preocupen. No hay apuro si es que necesita si es que tienen que tomarse un poco de tiempo para poder hacerlo. No pasa nada. Yo estoy aquí. Este puedo ayudarle. Espero un ratito. Sí, no hay problema, Michael. Aquí es, aquí estamos, aquí estamos. Para poder avanzar todos juntos. ¿Está bien? entonces, ya, este, Araceli dice que ya las hizo vamos a esperar, y, este, quisiera que por favor me escriban aquellos que este, ya la tienen lista recuerden, este, el color que ustedes hayan querido lo hacen así, así, de gradito, de gradito y, el, y larguito listo, dice Michael. genial entonces, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, esta alita ¿Qué es lo que vamos a hacer Vamos a tomar nuestra referencia. Como pueden ver, esta zona de acá, que se conecta al cuerpo, no, no le hemos puesto esta, esta, este delgadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a ponerlo por encima, por encima. Entonces, hagamos eso. Aquí, a ver, para que se observe, vamos con cuidado... Así, así, así. Listo. Está. Bien. Y dices, oye, este, me quedó mucho, mucho, mucha plastilina. No problema, Agarras y lo arrancas. Y ya está. ¿Ves? Ahora dices ya y ahora en el otro lado también hacemos lo mismo. Tenemos nuestro, nuestra, nuestra en. y vamos con Vamos presionando, vamos presionando, vamos presionando y vamos a poniéndole ese borde a la alita. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Me quedo mucho? Ya, corto. Entonces, ¿ves? Listo. Ahora, ya tenemos la parte de los bordes. ¿Qué falta? Faltan los dedos, ¿cierto? ¿Ves? Entonces, vamos a hacer la parte de los dedos. ¿Cómo hacemos los dedos? Del mismo modo. Tomamos la plastilina que hemos querido el color, o si ustedes quieren pueden hacer un murciélago arcoíris o un murciélago extraterrestre que tiene colores morados, por ejemplo, ¿no? Pero yo voy a hacerlo del color, de este color. Entonces, de nuevo vamos a vamos a hacer, vamos a hacer nuestro... Nuestra varilla, así, delgadita, delgadita. Y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que la tenemos lista, vamos a, hacer lo, vamos a ponerle los deditos a la al ala. ¿Cómo hacemos eso? Eh, select, um, elegimos dónde queremos que vaya, En este punto, por ejemplo. Yo digo, ahí las voy a sacar desde acá. Entonces, ¿cómo? la varilla y hago esto, listo, y vuelvo a, a tomar la varilla y de nuevo hago esto, está. ven ¿Alguien tiene alguna duda? Este, Jesse dice profesor, por favor, muestra las alas cremas que has hecho. Aquí está. ¿Alguien tiene una duda? Sí, está bien. Ya. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Y ahora ustedes me dirán, ya, pero. ¿Y el otro lado? ¿Hacemos lo mismo nada más? A agarramos y hacemos lo mismo. Tenemos nuestra, nuestra alita se me está rompiendo dice ah, puedes hacer el alita más gruesa si gusta puedes hacer el alita más gruesa así no sé por eso les mencionaba Tienen que hacerlo no tan delgado hay que hacer gruesita el ala puedes usar más plastilina si deseas no hay, no hay problema entonces eh, ahora hacemos el otro lado de la alita vamos a guiarnos y hacemos así, listo y listo, a ver, ya está una lista se me está rompiendo, eh... ¿Cómo van con su alita? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguna dificultad? Como a mí me ha faltado este, plastilina para, las, para los dedos, eh, hago, un poco más, hago un poco más. Listo, dice Michael. Está ahí. Bueno, continuemos, continuamos. No hay veces en las que, no solamente en esto, ¿no? ¿no? sino en muchas cosas, eh, no siempre nos va a salir a la primera, pero es importante eh, eh, saber en qué podemos, nos hemos equivocado y poder intentarlo de nuevo si es que hay la oportunidad. No se preocupen. Entonces, ya nos falta solo una alita. Hacemos lo mismo. Hacemos así. Cortamos. Y hacemos de nuevo. Y cortamos de nuevo. Listo. ¿Ven? Y hacemos esto también del otro lado. Genial, Michael. Genial, genial. No te preocupes. Qué bueno que te pod haya podido salir. ¿O oh, no? ¿Qué pasó? <risa> ¿Ven? entonces miren, ya tenemos nuestras dos alitas no hay problema hay murciélagos que tienen las alas muy grandes la cosa es que este costadito puede encajarle en el cuerpo ¿ves? no pasa nada con un poquito de presión entra ya está no te preocupes Michael si has hecho las alas muy grandes no hay problema, lo único, si es que te queda muy grande esta parte, agarra y lo justo poquito a poquito con el dedo, la cosa es que tenga un espacio suficiente para que te quede, no te preocupes, ahora sí no te preocupes tampoco, este, pero qué bueno que te eh, entonces ya tenemos las alas ya tenemos el cuerpo ¿qué más falta? falta, este, vamos a hacer la parte de abajo, las patitas y la cola, entonces eso, podemos utilizar lo que nos ha quedado de lo que nos ha quedado de plastilina negra y vamos a partirlo y vamos a tener dos trocitos, dos bolitas entonces, no, no tiene que ser muy grande, pueden ser así, chiquitas. Y lo que van a hacer es vamos a ir al nuestro al cuerpito y vamos a conectar, vamos a ponerlas ahí. ¿Sí? Yes. ¿Ven? Y ahora, ¿qué, qué sucede? Hay murciladitos. Todavía sigo intentando hacer las alas, dice Jenny. No te preocupes, no te preocupes. Tómate tu tiempo para poder hacerlo. No pasa nada, no pasa nada. Este, recuerda, recuerda, tienes tu el color que quieres de plastilina para tus alas. Y con cuidado vas tratando de hacer, hacer como una punta en la cual este.. En la cual este que debe ser para el ala y, de, y vas dándole una forma acá como recta para poder conectarlo al cuerpo con cuidado, no te preocupes, no no tiene que salirte perfecto, no pasa nada, y si quieres darle esa, esos bordes con tu uña, puedes hacerlo y ya está. Mete. Entonces, continuando con el cuerpito, ya tenemos las patitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre las patitas también hay esto esta rosado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de esta plastilina, o del color que ustedes tengan, hayan escogido, y vamos a aplanarlo. Vamos a aplanarlo. ¿Ya? y hay que acomodarlo en esta zona, ¿ves? Dices me quedo muy muy grande, vas cortándole, vas cortándole y si te parece que tiene demasiado, entonces y ¿ves? Ya tiene, sube. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? ¿Cómo van? Quisiera leerlos. Ahora se le iba bien. Quisiera, sí, quisiera leer quisiera los leerlo, niños este cómo van con, con su murciélago. ¿Lograron hacer esta parte? ya terminé dice Michael, muy bien entonces a la espalda este es nuestro morceladito modelo a la espalda lo que van a poder ver es que entre las piernitas tiene su colita ¿ya? ¿cómo vamos a usar la colita? No, igual con el con el color que hayan decidido para el cuerpo, en este caso yo estoy utilizando el color negro este, Vamos a tomar un poquito Y vamos a Alargarlo ¿Ve? ¿Sí? Y lo ponemos en esta parte ¿Y ya? Y esta es su colita ¿Ve? Entonces Ya tenemos el cuerpito Las patitas, la cola Las alas Entonces, ¿qué falta? Como mencionó Araceli eh, falta el rostro, entonces como pueden ver el rostro tiene, bueno disculpen el, el, la resolución de la cámara, pero qué tiene el rostro, tiene la nariz, tiene la boquita, sus orejas, sus ojos, entonces empezamos primero por, como, por la forma de la cabeza, vamos a tomar un poco de plastilina, del, color que ustedes han decidido para el cuerpo y primero vamos a hacer una bolita que bueno Betsy que te está yendo bien que bueno, que bueno entonces, si quieren hacer el murciélago cabezón pueden ponerle más plastilina no pasa nada recuerden que es no solo, y esto es solamente una guía la cosa es que ustedes les quede como mejor les guste está bien entonces, ya tienes la bolita que va a ser de la cabeza lo que, vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un poquito de presión de tal manera que hagamos que hagamos como una punta ¿por qué? porque este va a ser su hocico, ¿está bien? no va a ser como una puntita ¿está bien? vamos, vamos, vamos ¿y ven? al menos para mí creo que ya quedó si lo vemos de costadito, van a ver que tiene, ahí está la punta, ¿está bien? Y pueden hacerle un poco de presión en la zona de la boca, porque vamos, va a ser necesario, ¿está bien? Y ya está, ya tenemos nuestra, nuestra cabeza, ¿A alguien no le ha salido o podemos esperar? Quisiera leerlo, les está saliendo, no les está saliendo... A mí no me sale dice, Este, Grace y a ver, eh, Vamos a Vamos a hacer Vamos a hacerlo de nuevo Tenemos la plastilina Que este Vamos a usar del color del cuerpo Y lo primero que vamos a hacer Es vamos a hacer una bolita Ya Vamos a hacer una bolita Una bolita Jenny dice que tampoco le sale ya Entonces, vamos de nuevo Aquí está la bolita Que va a ser la cabeza Como el, el, el murciélago no tiene Su cabecita redonda Completamente, sino Su hocico tiene una punta ¿qué es lo que vamos a hacer Ahí está la bolita Y con la otra mano vamos a empezar a hacer como Vamos a presionar De tal manera que se haga como Una puntita en el hocico, ¿está bien? ¿les sale, no tiene que quedar perfecto, no se preocupe, no es la idea. La idea es que eh, puedan, este, puedan aprenderlo y ya eh, después si se si animan pueden puedan hacerlo ustedes por su cuenta. Eh, Lograr hacerle la puntita mm -hmm, mm -hmm. quisiera leerlo, este, le sale, no le sale Michael dice que sí Jesse dice que sí, qué bueno, qué bueno. Este Grace, Jenny, es, ¿podrían decirme si ah, podré repetir la cabeza? Bueno, no se preocupen. Va, hacemos la bolita del color de la cabeza que queremos. Hacemos la bolita, hacemos la bolita. Y hacemos un poco de presión con los dedos. De tal manera que va. Haciéndose como una punta que va a ser el hocico. ¿Está bien? ¿Y ves? Esta parte es redonda, pero esta parte es en punta. Eh, y vas presionando nada más. Vas presionando con los dedos. Vas presionando con los dedos. Vas presionando, vas presionando. Listo Entonces, ya tenemos la cabeza ¿Qué es lo que vamos a hacer con la cabeza? Vamos a hace, Vamos a hacerles los ojitos las orejas Vamos a empezar con las orejas ¿Ya? Las orejas pueden ser redondas Pueden ser en punta Como ustedes quieran Yo voy a hacer unas orejas en punta ¿Ya? Entonces, tenemos dos bolitas De plastilina Y lo que vamos a hacer es aplastarlas un poquito y si ustedes quieren que sean en punta le dan la forma en punta van aplastando así de a poquito. y ven acá yo tengo una que es en punta y hacemos lo mismo con la otra con la otra bolita de plastilina vamos aplastando y dándole forma de punta vamos aplastando y dándole forma de punta entonces como pueden ver Disculpen un momento. Ahí está. Ya tenemos dos ejercicios. Esto se lo vamos a poner a la cabeza. Está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, en los costados, en las esquinas de la, de la cabeza. Se los vamos a poner. Y ya está. ¿Ven? ¿Cómo van? ¿Ven? Y de perfil se ve la punta del hocico y las orejas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? dice que le salió muy bien excelente excelente felicidades entonces listo dice michael quisiera leerlos este lograr terminar terminar esta parte si sí nos está saliendo dice jesse ya está tomando forma dice michael ve o sea, es de poquitos, no se preocupen, no se preocupen si al inicio no, no, no pareciera que está saliendo, pero eh, hay que tener un poquito de paciencia y seguir intentando. Entonces, ya tenemos la cabeza, ya tenemos, los, ya tenemos el cuerpo, las alas, ¿qué falta? La, la parte de los ojitos y la boca, ¿cierto? Entonces... ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a hacer esas partes? Eh, bueno, si ustedes quieren ponerle de otros ojos láser a su murciélago Pueden hacerlo ojos de color rojo, de color amarillo yo, De color negativo, no hay problema bueno, Yo lo voy a hacer del color blanco Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito nomás de plastilina de color blanco y de nuevo vamos a hacer dos bolitas. Ya tenemos dos bolitas de color blanco. Lo que vamos a hacer es vamos a aplastarlas, vamos a aplastarlas de tal manera que quede lo más redondo posible. ¿Está bien? Ya tengo acá un ojito y acá voy a hacer el otro. ¿Sí? ¿Ya ven? Ya tengo... Los dos ojitos blancos. Y ahora lo que falta es hacerle los puntitos. Si ustedes desean, como les digo, no necesariamente, si no les gusta que los ojos sean de color negro, pueden hacerlos de otros colores. Eh, pueden ser creativos. Ese es el punto también del taller. Que ustedes exploren qué es lo que les gusta, cómo les gusta hacer las cosas entonces, ya tenemos los ojos la, la parte de la, blanca de los ojitos y ahora tenemos un poquito un poquito de plastilina de color negro hacemos una bolita chiquitita y se la ponemos por ejemplo a uno de los ojos ¿Sí? entonces muy bien, Betsy, muy bien. Entonces, vamos a hacer la, el otro ojito. Entonces, de nuevo. Y ya está. ¿Ven? Ya están los ojitos. Ahora, ¿qué falta? La boca. ¿Cómo va a ser la boca? Yo voy a hacer la boca de color rojo. Y de nuevo, lo mismo que hemos hecho para la parte de, la parte de los ojos, vamos a hacerla pero para la boca. De nuevo, este, tenemos un poquito de plastilina, yo voy a hacer de plastilina roja, y vamos a hacer como un círculo de la forma que ustedes quieran hacer la boca. Yo la voy a hacer de un círculo, ¿ya? ¿Y qué es lo que caracteriza a los, a los murciélagos? Cuando abre su boca, ¿qué es lo primero que uno ve cuando abre sus bocas? Los murciélagos. Son de color blanco, eh, tienen, están en punta. ¿Qué tienen los murciélagos en la boca? ¿Qué impacta tanto cuando los ves? Los dientes. En este caso, lo que vamos a hacer son los colmillos característicos de los murciélagos. Muy bien, Michael, muy bien. Entonces, acá lo que tenemos es la, lo, las bolitas blancas y lo que vamos a hacer es alargarlos, ¿ya? No tan largos, si quieren, si quieren pueden hacerlos más chiquitos, la cosa es que sean algo larguitos, ¿ya? Y lo que van a hacer es ponerlas en la boca, ¿listo? y Ya está, a mí me quedó así Pueden hacerlos más chiquitos si gustan, no pasa nada Entonces, ya tenemos los ojos, ya tenemos la boca Algo que me olvidaba, le pueden hacer una naricita a su murciélago Hacen una bolita una bolita del color del cuerpo o del color que ustedes quieran y le ponen la bolita en, en, la, en la carita. Ahora, vamos a armar nuestro murciélago. Ese es el momento final de la parte del talle. Vamos a ponerle primero sus ojitos, su boca a ver, creo que la boca la he puesto al revés a ver, no se preocupen un momento y esto ahí está, la boquita ahora vamos a armar nuestro murciélago vamos a poner la cabeza en el cuerpo, ahí está, y ¿qué falta? La sala, el monte de la verdad, ahí está, la salita, y ahí tiene, ahí está el morselo. Quisiera saber si llegaron a armar todo su murciélago. Muchas gracias, Beatriz, por sus palabras. Muchas gracias. Y este es el murciélago. ¿Ah, ¿Le salió? Ahí está, ven. A ver, vamos a tomarlo. Ahí están, Las alitas, sí. la boca. Bueno, mi murciélago es dientón este, es ojón también, sus orejas, ¿tá? la parte de atrás, su colita, y esto era, este ha sido el taller, quisiera saber cómo les ha quedado a ustedes, ahí está, Jesse nos dice que está poniendo la boca, muy bien, muy bien, entonces, muchas gracias Martín, muchas gracias por tus palabras, sí está chévere, ¿no? <risa> hace tiempo que no, no hacía uno, muchas gracias Rexy, qué bueno Grace que te salió, qué bueno, qué épico dice Karina, excelente, excelente. Big ups por ti. Muchas gracias. Entonces, así debería... O sea, es una, es una guía. Ustedes, eh, como les digo, este, ustedes pueden hacerlo de los colores que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran. Michael dice que ya terminó. Excelente. Entonces, del tamaño de ojos que ustedes quieran. Pueden usar los colores que ustedes gustan. Y pueden utilizar los, el tamaño que ustedes deseen también. Entonces, eh, Michael este, dice que le salió muy bonito. Muchas gracias gra y muchas gracias a ti por venir a vernos. Este, Jesse dice que salió muy bien. Karina dice la cara de mi murciélago me, me salió un poco mejor. Está muy bien, muy bien. Ese es el asunto. A cada uno nos va a salir de manera diferente. Muchas gracias Karina, muchas gracias cada uno va a salir de manera diferente, pero lo que importa también es que uno quede, quede contento y que vea su esfuerzo realizado, por ejemplo, en este amiguito. Me, Me salió muy bonito, dice Jessy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te ha salido! Muy bonito. Me alegro mucho. Entonces, eh, antes de antes de pasar a la parte final de, del taller, eh, eh, como mencionaba aquí este, mi compañera, decía que por favor no olviden pasar su, sus fotos, a ver, este, a, al correo de al correo de, de educación ambiental. A ver, permítanme un momento, voy a escribirlo de nuevo, eduambiental. Un momento por favor. Eduambiental. punto. Edu. Ambiental está dominante punto m n romanos punto punto texto entonces eh, no olviden no olviden este enviar sus fotos sus fotos al correo de al correo del museo Qué bueno que te haya gustado la clase Jessy, Betsy también, Qué bueno que te haya quedado genial, entonces ¿qué es lo que van a hacer? van a tomarle fotos en la posición que ustedes quieran haciendo como que vuela pueden ponerle, por ejemplo, vamos a vamos a perforar a nuestro amigo un rato entonces pueden hacerlo en esta posición, volando como ustedes gusten ahí. entonces este lo que quisiéramos es este, ver cómo les ha quedado a ustedes sus murciélagitos está bien Qué bueno Jessy muéstranle a todos eh, eso es lo importante también poder este compartir lo que uno aprendió entonces ponenle eh, fotos de la manera que ustedes quieran y envíenlas al correo que hemos puesto aquí y bueno eh, también pueden enviarlas al al al limbo del museo pero sería preferible que lo envíen a este correo porque luego esas fotos van a ser usadas para poder hacer un collage y su trabajo va a poder verse en la página del museo está bien entonces un momento por favor mm. Entonces, eh, bueno como les dije, mi nombre es José Martínez, eh, me alegro mucho de que les haya gustado el taller, espero que podernos ver en alguna otra oportunidad y con este trabajito y conmigo eh, nos veremos en la próxima, espero que les vaya muy bien, abríguense y cuídense mucho, ¿está bien? Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Bye. Pa, pa, pa, pa.